Hola, un saludo a todos. Bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder y en el vídeo de hoy, Sinai, uno de mis escenarios favoritos. Hoy, particularmente, es una de las pocas veces que juego con una sola zona, la zona A, justo a la izquierda. Normalmente, suelo, estar, suelo jugar con, o por lo menos, con tres zonas diferentes pues vamos a entrar con nuestro T-3400 mi bichito como digo yo y adelante venga, arranca T-3400 vamos hacia la zona ah, evidentemente salimos en segunda como digo yo siempre y venga, vamos a coger velocidad Rápido vistazo los vehículos pero bueno, es muy rápido para que estén ya por aquí. En breve, todos corriendo hacia A. Tengo un compañero que se está adelantando bastante, bueno. Mira. Bueno, pero se va hacia abajo. O se mete por ahí. Bueno, nosotros vamos directo hacia A. Por el flanco derecho parece que hay un tanque medio y compañero que. Pues, no, más no, rápido que yo. Ahí está. Llega el primero. Venga, rápido. Vamos. Bueno, ya nos están cayendo ahí. Muy bien, muy bien. Tira, estupendo. Pensé que había caído. No, no hay MX30. Venga, has llegado pronto. Venga, deja un sitito aquí. Venga, conquistando la zona. Vamos, listo Zona capturada Bueno, yo rápidamente me quito de aquí Y aquí entre estas roquitas Es un buen sitio Uy, Por ahí sube uno Eso creo que ha sido una bomba Va, ese se me escapa Va, venga, venga, venga, a ver, a ver, a ver. rebote Vamos a recargar rápido, bueno mi compañero se ha puesto aquí conmigo, venga, a compartir aquí la batalla, bueno, hay más gente por ahí, venga, venga, mira, ese es de lateral, venga, vamos a ver, marco, vamos a ver, 200 está bien, venga, rápido Bingo, ahí está El primero Esperemos que no sea el único oh, tengo aquí un visitante Este me observa Venga, bombas Este no me pierde de vista Sabe que estoy aquí Bueno, ahí arriba Tanque pesado, tanque medio Y este me tiene cachado Venga, vamos a ver 50, aproximadamente ah, impacto Bueno, no, no le he hecho mucha pupita Ahí sigue el tío, se mueve, venga, sigo marcando, a ver si la artillería logra hacer algo. Venga, ahí arriba también me marcan, hay otro objetivo. Tanque pesado. Ahí está. Vaya, son dos. Se ha unido otro a la fiesta. Hay dos. Dos amiguetes. Y esperando, esperando, esperando. Va, quedado. Y él casi me da. Bueno, sigue ahí. Este no se va. Y este tampoco. Se han acomodado. Ahí. Venga, yo sigo marcando. A ver si se van a la artillería. Oh, mi compañero ha caído. No me he dado ni cuenta. Bueno, estoy aquí más o menos bien cubierto. Los si estos dos me tienen cachado, este no se va. Sigue ahí. Venga, vamos a ver. Y este se mueve. Justo que toda esa roca. Venga, vamos a marcarlo. Y este, este no me pierde de vista. Venga, se mueve, colega, vamos. Ah, crítico. Crítico, crítico. Ah, y se me escapa. Vaya hombre. Venga, artillería muy sí, así, así, bien muy bien tanque ligero ahí arriba no lo veo ahí dónde estás este este este, ¿Este es no, este es un oh, ese es un mouse ese es el tanque ese es un tanque pesado no es el ligero que yo buscaba hombre otro por aquí venga colega venga, ahí está le están zurrando venga a ver si ah, se distrae ah se esconde a ver, a ver, a ver. Ahí a 3.50, le di a los otros dos, aproximadamente, de buena distancia está escondido, preparando posiblemente ese mouse no sé si era ese que he visto antes ahí arriba se ve, se ve el movimiento ahí arriba tanque medio y pesado, parece que está ahí arriba se sigue ahí venga vamos ahí se asomó un pelín ah, le da la luga y se ve que se está reparando no soy el único que le da la luga el tío se esconde ahí estás te veo sé que estás ahí hombre es involuntario tan pesado Quién es, quién es, quién es. Venga, vamos. Bah, rebote. Es un buen impacto, pero esa inclinación, ese ángulo, justo para no reventarlo. Venga, vamos a ver. Nos ha costado. Venga, vamos. Siguiente, siguiente. Vamos. Ay, perfecto. Ese Es el sitio. Con un proyectil de punta redonda, perforante, con ese tipo de inclinación, ese ángulo o incluso de más anglo son bastante efectivos bueno ahí se ve me parece que el amiguete de antes está moletón. ahí arriba marca perfecto bueno, mis compañeros están haciendo ahí un trabajo cojonudo no he vuelto a saber nada de ese que se marchó creo que sigue ahí creo que es ese tanque medio arriba, sigue habiendo algo, venga por ahí, por el respawn venga ese lo a ese a ver, a ver tengo que ser muy sigiloso a la hora de asomarme venga mi compañero dispara, ese tanque pesado sigue ahí arriba Sí, sigue arriba. Tanque pesado. Ese es el que mata Bueno, otro más ahí por ahí. Venga, ese dispara. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, este, vamos a ver, a ver. Ahí, ay, ay. Hombre, un leopard. Muy bien. Estupendo. Demasiado estoy durando aquí. En este sitio. Ya me han visto todos, saben que estoy aquí, el que asoma por aquí, lo reviento. Muchos aviones oigo, pero... Venga, oh, si antes lo digo, no es nada, mal rollo, mal rollo, ya sé. ya me están, me están azotando los aviones, mala señal, muy mala señal. Venga, ya está. ¡Ay! Pf, muerte. Demasiado tiempo durado vivo. La aviación ha tardado en reaccionar, pero bueno. Tres destruidos. ¿Con qué salimos? Venga, si estamos en 7-3, vamos con el altier 120. Este también es un buen bichito. Poco vintage, pero una penetración bestial. Vamos. va a ser difícil subirse la loma mucho avión hay por aquí vamos a intentar a ver si alguno a este a ver, a ver, a ver, ver. ¡Ah! falle bueno, esto está casi ganado esto ya está casi ganado por ahí arriba no se ve nada tengo un compañero defendiendo a dos arriba Otra vez. Ay, me ha dado tiempo. ¡Va! Disparo. Un amiguete. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, vamos, vamos. ¡Va! ¡Qué suerte! No sé cómo no me ha destrozado. Casi al final de la partida. Vaya tela. La verdad es que estaba su merced. No entiendo cómo ha fallado. Pero bueno, mejor que falle él. Y yo no fallo. Otro avioncito. Venga. Y nadie que pueda cubrir. Oh, están cayendo como moscas. Y este pobre se encuentra solo. Venga, además rápido. Otro avión. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, nada. Venga. Necesito que me cubran. Necesito que me cubran. Venga, vamos a cubrirte. Estás defendiendo a Oh, ¿quién es este? Este carro ah, JPZ, venga, vaya, Boah. no sé, esto ha sido suerte, no lo entiendo, estupendo. No sé si ha sido ese carro, la roca entre entre ambos, pues, no sé cómo ha sobrevivido ese impacto. Venga, mi compañero sigue nada. venga conquista, venga yo de aquí te cubro venga esto está ya casi ganado pero se ve que todavía queda algún resquicio a ver, a ver venga, toma hay, hay más gente ahí a ver, quién es, quién es no veo nada 4.50, 4.60 la zona, perfecto Ah, por ahí, por ahí, por ahí ¿Quién es? Un marder parece Parece un marder Venga, no me estorbes Ay, perfecto Venga Yo te cubro Otro compañero ¿Dónde estás? Venga, este, este también Venga, vamos a por él Vale, dale a Oruga Venga, otra vez Ahí dispara Carga hueca fallado a ah, 550 bueno me han matado estupendo hombre era corazado qué buena partida sin ahí siempre cumple sin ahí qué buena partida estupendo bueno a ver qué nos ha tocado esto ha sido buena hombre primero 60 1959 pepinacos está muy muy muy bien venga y la recompensa de los del paso pero primero bueno, hace tiempo que lo ha dado primero y sin impulsores <ríe> es una pena algunas veces como el día de ayer tocan impulsores buenos de 500% tanto de investigación como de de leones y te salen unas partidas Vamos, asquerosas sin embargo A la siguiente juegas Y te sale una espectacular Bueno, no sé si hubiera sido un 500% Con 60.000 pues nos metemos en bah, una burrada Bueno, lo importante que se ha ganado en Sinaí Muy buena partida Primero, hace tiempo que era primero Pero este escenario Siempre lo diré, es de los que mejor se queda Se queda bien Hay buen feeling Entre El Sinaí y yo Bueno, espero que os haya gustado La partida Acordaros, abajo en la caja de la descripción Tenéis El enlace a Discord del cuadro Nibis Para los que queráis uniros Tenéis también El canal de Twitch de nuestro amigo Dragonianus Todos los jueves 8 y media, hora español, hacemos directo Zander, Bueno, si nada más, esto ha sido todo. Me despido desde Sinaí y nos vemos en un próximo. Chao.